Muy bien, Araceli Medina, otra de las hermanas de Danilo Medina en el caso Antipulpo. Araceli Medina Sánchez, otra de las hermanas del expresidente Danilo Medina Sánchez, ha sido señalada como una figura más en el entramado de corrupción creado por Juan Alexi Medina y desmontado mediante la operación Antipulpo. Aunque no ha sido imputada, la hermana del expresidente tuvo una participación determinante y ejerció tráfico de influencia para la materialización de los actos de corrupción de la red Pulpo, cuando ella se desempeñaba como vicepresidenta de Ban Reservas, entidad en la que supuestamente se realizó el 95% de las acciones fraudulentas, según se recoge en la acusación. En ese mismo expediente establece que, se, que siendo Aracelis Medina Sánchez la vicepresidenta ejecutiva de Ban Reservas, esta firmó contratos con empresas que eran controladas por supuesto testaferro de su hermano Juan Alexis Medina, principal acusado del caso Antipulpo. Muy bien. Vamos a ver, Carolina. Bueno, la verdad es que yo mandaba. Chamo, la... te mandé la imagen de la familia Medina que están involucrados eh, o acusados en este caso Antipulpo. En el día de ayer. Eh, Veamos nosotros estas informaciones que continúan saliendo gente, familiares, familiares cercanos eh, al expresidente de la República. Señores, es lo que refería en el día de ayer. Indiscutiblemente esto debe de terminar con un expediente en contra del expresidente. O sea, hablar del nivel de, de gente tan, tan cercana en puestos o funciones públicas del expresidente. Y que este no tuviera, bueno, ya el, de hecho el Ministerio Público lo dijo, por acción y omisión. O sea, la, la pregunta indiscutible es, muchachos, la pregunta indiscutible es, ¿cuándo será llamado el expresidente de la República? Ya hay amenazas de la organización y de legisladores que dicen que van a... Yo mandaba la información, déjame mandar, eh, lo que referían algunos legisladores, eh, en el día de ayer en torno a su posición... Ahí está Ronald Rey también, señores, acusado o Donald mencionado. Guerrero, Donald ya. Guerrero. Donald Guerrero. Yo mandaba la información, muchachos, de la posición que asumían los legisladores de la bancada PLDista en el día de ayer. Bueno, no la tengo por acá, sí quiero... Ah, ok, advierten, eh, el PLD se retirará del Congreso si tocan a Danilo. Usted está escuchando, amigo televidente, lo que están diciendo los legisladores los encargados de fiscalizar y, super, y supervisar los fondos del Estado Dominicano. O sea, yo pensaba que el legislador, independientemente de si es peledeísta, PRMista, si es rojo, azul, verde o morado, o sea, la función es defender a, a quienes los eligieron. La posición y el rol del legislador es defender a su pueblo, a quienes ellos representan, pero vemos que este legislador representa a Danilo Medina y a más nadie, o sea, el, la bancada del PLD que está asumiendo esa posición. O sea, decir, sin esperar un proceso de acusación del Ministerio Público o de presentación del expediente, de que se encuentre culpable o inocente al expresidente de la República e inmediatamente esta gente, porque no podemos usar términos... Eh, Fuera de contexto aquí Esta gente dice que ellos se van a retirar Que van a boicotear en otras palabras el Congreso Entonces Esa es la gente que nosotros elegimos Para que vayan a representarnos a cada uno de nosotros Yo no puedo creer que declaraciones de este nivel Se estén dando en un Congreso de un legislador Usted pertenece y responde a un partido Ahora usted se debe al pueblo y asumir posiciones tan fuertes sin esperar siquiera que las cosas marchen y decir no, si me acusan a, a, mi, a mi jefe de partido, si me acusan a Danilo Medina, vámonos, nosotros nos vamos del Congreso. Pero ustedes están escuchando la magnitud de esto. Vamos a presentar la imagen, muchachos, de la del, diría alguien por ahí del clan, de la familia Medina. Acusados en el caso Antipulpo, son varios. Yo decía ayer que no van a dejar uno fuera. Eh, tenemos ahí a Alexis Medina, que es el principal acusado. Tenemos a Magali Medina, no voy a, a, a decirle eh, para aprovechar el tiempo. Tenemos a Aracelis Medina, Lucía Medina y tenemos a Milciades Medina. Estamos hablando de cinco hermanos. ¿Cuántos hermanos son ellos? Ustedes saben, muchachos. Amado, no, no saben, ¿cuántos hermanos son? son? Son varios, son varios. O sea, son como seis o cinco. Sí, hay algunos que no están metidos en nada. Eh, ahí hay cinco. <coughs> Diputados más. advierten de seguir buscando dañar el PLD, se retirarán. O sea, esa es la visión de un legislador. El enfoque de ellos es que si dañan al partido al que ellos pertenecen, ellos se van a retirar del Congreso. O sea, yo pensaba que el enfoque debería de ser de que se presenten a la justicia en caso de que haya una acusación formal del Ministerio Público, de que haya una acusación formal y que en los tribunales se debata. O sea, yo supongo que donde hay instituciones, donde hay división de los poderes, si ciertamente la hay, Bien. legislativo, ejecutivo y judicial, Bien. o sea, no se asumen estas posiciones que, de, que habla esta gracias, gente. Gracias, Carolina. Pero por Dios, así Muchas no. Muchas gracias. Yerian, adelante. Mira no, que le pedí este Déjame no, reírme me, un poco. Va, vamos me, a leer esta nota. Atención, me, pro, atención producción. Yo me preocupé porque no hay de... Cuando yo el veo el pediente, esta nota, ¿eh? ¿cuántas? Cuánta, 16 mil, cuánta, yo pensé en 16 eso. mil páginas. páginas. Yo dije, coño, tiene el expediente ahí. Sí, no, pero ay. Tú, tú eres penalista, ¿verdad? Que sí. Ajá. Tú sabes que... Yo ¿Qué, doy pena. ¿Qué, <risa> es, ¿qué es lo que doy hace doy el Ministerio Público? ¿Qué dijo el Ministerio Público con el caso de Brecht? Ay, el Dios. mismo eh, Wilson Camacho, lo podemos buscar, que eso está ahí. Este expediente está blindado y tenemos todos los testigos. Es más, yo lo voy a buscar para tratarlo en mi tema ahorita. Para que ustedes escuchen las declaraciones de Wilson Camacho y luego lo partieron ahí en, en el juicio de fondo. Porque que cuando tú tienes los medios tuyos a favor, tú puedes decir todo lo que tú quieras. También tenía gente. razón entonces. Miriam ¿Quién? habló de eso. Que Miriam tenía razón. Tú la viste, esa información de Miriam. Pregúntale a, pregúntale a Wilson Camacho. No, no, no. Miriam tenía razón. No, incluso. pregúntale a Wilson Camacho que era el mismo fiscal. pero aquí queremos veces como deslindando por solamente por un ladito y coge, y coge una cosita bueno, así y la otra. Bueno, que le costó no. a Miriam su cargo y, la de, y, y trataron de ya, demostrarla man. fue eso, que ella había criticado el... el, el Contenido que no fue correcto tampoco, bien no, como juez. Como juez, miren no, esto. No, no, no hablo de que tuviera casi que tu... lo, le ayuda a arreglarlo. Era, vamos a pues, escuchar. Te... Ella okay. mucho. Miren, yo eh, comienzo a ver esto y me doy cuenta inmediatamente que esto fue de un, de un medio nacional. Es, Entonces, es, es, es, esos es, tres es párrafos eso. no lo hizo tal cual la producción de nosotros, porque yo me doy cuenta inmediatamente cuando en el fondo, porque yo, Ani, no haría eso así como tan que dice. Vamos a leer los párrafos. Araceli Medina, otra de las hermanas eh, de, en el expediente de Danilo Medina, bueno, del presidente de Danilo Medina, ha sido señalada como una figura más en el entramado de corrupción creado por Alexis, eh, Juan Alexis Medina y desmontado mediante la operación Antipulpo. Una, una afirmación categórica no comprobada, un error de quien redacta esto. ¿Mm? Una afirmación categórica no probada, se dice supuestamente, presuntamente, tenemos que, señor tenemos que tener cuidado en los medios. Vamos aquí. Aunque no ha sido imputada, dice aquí, pues ya, si no ha sido imputada, no tiene valor jurídico que un fiscal, y ahí voy a, a, a, a, al Ministerio Público, si usted agarró y mencionó a alguien en un expediente que ya se presentó acusación, no tiene valor jurídico más que dañar, debió imputar, tenían un año investigando, y resulta ser que cada vez que investigan, que investigan, que encuentran más gente. Y más gente, y más gente. Pero hicieron menciones sin imputaciones. Eso es grave, señores. Lo que pasa es que no lo vamos a entender ahora. Lo vamos a entender después. Lo vamos a entender después. Y esto que está pasando en los medios de comunicación. Busquen los titulares del día de hoy para que ustedes vean. Todos los titulares de los periódicos nacionales tienen la misma portada. La misma portada. Entonces, ¿cómo va a ser? Tú sabías que, la, que esas informaciones están saliendo producto de la lectura de la acusación. Uh -huh. No que el Ministerio Público lo haya dicho a los medios, que no, hay que hablar no. eso. No, yo no he dicho eso. No, no, pero, pero lo has, pero, hace oye, mención de pero, eso dentro de la acusación. ¿cómo? Sí, está bien. Y es malsano, tú no, lo sabes. No, no, no, no es malsano en cierto modo. Es malsano cuando a sale a la ¿cómo luz que en pública. Cierto modo? O, o es sí o es no. Espérate, no, no, no. Las cosas no son en blanco y negro, el mundo no es en blanco y negro. Argumentalo, mundo, vamos a ver. Mira, mira qué es lo que pasa. es una acusación, yo puedo decir que en medio de los acontecimientos, el, el, el chamo, eh, en medio del pleito, el chamo cogió el, el revólver en que se hizo y el disparo, lo, lo ocultó, y, pero yo no tengo ni un video ni tengo un testigo que me diga eso. O sea, yo no tengo una prueba para endirigar eso, pero yo lo sé que pasó así por muchísimas razones o por muchísimas cosas que pudieron haberse dado y hasta por declaraciones del mismo él me lo puede decir porque él como acusado él, él, él tiene él está blindado por el asunto de, de, de, de, de la inocencia de la, ¿no? de la presunción de inocencia entonces yo puedo decir eso la... ahora yo no tengo cómo imputarle eso lo que quiere decir que si sí, el ministerio público para crear su historia fáctica puede hablar sobre lo que pasó tú ves Incluso algunas percepciones. Vamos a ver, muy bien. ¿Algunas Vamos a ver si entendí lo que me plantea Amado en su <coughs> teoría. Es decir, tú dices algo que supuestamente tú sabes, pero que tú no tienes la prueba para tú no saber que probarlo, lo sabes. No puedo probarlo Entonces, ¿para qué lo dices? ¿Para no es... qué lo mencionas? Porque tengo no que No debes una una hacerlo porque fática. se te va a caer la teoría. No. Es que eso me lo enseñó. Es Francis, que eso me lo enseñó. El propio Wilson Camacho fue lo que me lo enseñó. <coughs> Oye, lo que me... tú no puedas probar, no lo digas no lo diga porque vas a, vas a debilitar la, la teoría. Incluso eso le pasó en el caso de Brecht. Eso me lo enseñó Wilson Camacho, que me dio clase. Te, lo tengo grabado porque yo grabo todas las clases. Y lo tengo grabado porque yo decía, pero ven acá, ¿qué es esto? Porque hay una contradicción. ¿Por qué es que no se puede usted citar algo de lo cual usted no tiene una base, un, una prueba? Porque luego se te va a caer la teoría. Cuando entonces venga en el juicio de fondo. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo Wilson Camacho? Que las delaciones de la gente que tenían ahí unos testigos estrella. ¿Y qué pasó con esos testigos estrella? Que todo lo que dijeron favoreció a quienes, a los imputados. Se le cayó la teoría porque se fue a los medios y ahí se desplomó el caso. Entonces, yo, la cuestión es de hacer menciones irresponsables yo te voy a decir una cosa. en materia de justicia. Porque en las redes puedes decir lo que tú quieras. Si yo tuviera en los zapatos del Ministerio Público, yo fuera el primero que le dijera al juez que declarara la audiencia pública para las partes nada más. Porque eso uh -huh. que está saliendo, tú tienes razón, es pernicioso, es muy pernicioso. Ahora, no lo está diciendo el Ministerio Público, a la prensa, a los medios, lo está diciendo en una acusación y los periodistas están ahí. ¿En el expediente? Ahí. mira Claro, uh -huh. y los periodistas están ahí. Ahora, cuando el expediente se haga público, ya es otra cosa. Mira lo de esa Entonces, ¿cuál es la parte que tú planteas ayer, Jan, de que sale a los medios... Porque los periodistas están ahí cuando, cuando están leyendo mención, la acusación. No, hay, hay una parte que se filtró anteriormente porque ya la ah, ya, bueno, ya ya es cosa ya Ya eso es otra cosa, ya eso es una perversidad. Pero aquí todo el, el mundo sabe que el Ministerio Público ha estado filtrando información privilegiada a, a algunos periodistas porque y eso, lo que yo tengo entendido es que hay un expediente de todas esas páginas que, se está, que, se está, que están en los procesos y que se supone el que expediente, no... El expediente se depositó hace dos o tres días y de ahí en adelante sí, pero anteriormente teníamos imágenes... Pero fris, todos eh, estos datos es ahora cristal. que están saliendo, ahora, ¿qué del pasa? que estamos hablando bueno, concluye ahora. concluye. Concluyo. Sí, lo... ¿Qué pasó con Sammy Sosa? ¿Se acuerdan? Se, se cambió el color. Sammy Sosa, ¿qué no, pasó? ¿No lo imputaron? <risa> <risa> <risa> ¿No lo imputaron a Sammy? Búsquenlo. 90 veces. Digo yo, si tienen que leerlo. El... ¿90 qué veces se menciona el de él, y el de Danilo no Pero me no lo imputan, entonces, ¿para qué tú mencionas a una persona dentro de un acto de corrupción si no lo vas a imputar como si fuera parte del proceso? Es algo, es, es algo con mala fe, y hay que tener cuidado con eso porque un día le puede tocar a cualquiera de nosotros. Muy bien, Francis. Mire, <coughs> yo me inscribo en la teoría de que en la relación de hechos... Sí puedo mencionar vínculos y trayectos, aunque aparezca mi nombre. Ahora, de ahí a la imputación es otra cosa. Claro, en la forma que la, que la prensa lo lleva hacia afuera es lo pernicioso, como dice Amado. ya es un asunto de prensa, no de un ministerio público. Sí, pero crea en, la, en el ambiente social una reducción moral y una sanción moral previa a un juicio real contra de quien se habla. Ese es el peligro cuando se trata de garantizar derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia. Pero en la etapa que se encuentra y en la forma que se fue de, de, de, de destapando todo el entramado o todo el trayecto, que infectó a Alexi y el resto. No queda un solo funcionario sin ser mencionado. Yo mandé al chamo dos publicaciones. Una de Twitter, en la que se asegura que José Ramón Peralta autorizó importación de cemento asfáltico, que le llaman. Uh -huh. Sin, hace, pasar hace por, sin pasar por aduana. Sin pasar por aduana. Que el Estado dejó de percibir con esa operacioncita que Alexi y José Ramón tuvieron que ver 170 millones de dólares o de pesos. Pero el penco, perdón, eso es... Eh, Gonzalo, siendo de Obras Públicas. Ministro de Obras Públicas. Aseguró expedir o emitir facturas no reales con compromisos a favor de Alexis Medina. Ahí lo que hay es la complacencia del hermano del presidente por dos funcionarios del presidente. Como Pedro por su casa y su creencia de que no iban a salir del poder parece ser mi especulación. Es lo que innubiló las acciones que hoy no solamente fuera el hermano Alexis, fuera la hermana por atrás, fuera la otra, fuera el otro, fuera el otro. Todos cruzaron por todos lados no a donde había dinero, no locura. aparentando ser comerciantes o ser empresarios, suplidores. Ahí en pantalla. Entonces, cuando eso se da en un Estado y en un proceso que sale a destaparse, que hay que saber también, Yerjan y amables televidentes, que pagan en una delación premiada a Cantando. prácticamente. Cantando digo, más esto que es, No, no se ha comprobado. Va, vamos a ver. Eso. Dilo, no, dilo. No, no, no. Eso no se ha comprobado, ah, pero... Ah, ok. Pero, no, no, me refiero Porque a que, que no que lo, lo ha develado. Que, tú, que no, tenga no mucha información de, de una delación premiada que no ha sido... Sí, de... espérate, pero que no lo ha sido develado <risa> ahora. Eh, ah, ok. Ahora. De que ayer. está cantando, como Babarotti, como decía... Y más que Girón. Para autopreservarse y autosalvarse, es prácticamente una delación premiada en la cual yo reconozco... ¿Cómo tú sabes que está cantando? ¿Qué ha dicho? eso es lo que tranquilo. tenemos vuelvo, vuelvo y tranquilo, repito pueblo, no. tranquilo. Tan, tranquilo pueblo tranquilo que el ministerio público no es tonto y lo primero que salió y eso es totalmente válido en este sistema claro, en este claro, sistema válido. incluyendo el sistema adversarial que tú mismo explicaba ayer entonces no nos parezca descabellado si en el trayecto Sammy Sosa no se daba cuenta que era parte de un entramado ah, que en base a su nombre, que en base a su nombre, qué lindo. tomó préstamos, en base a su nombre, tomó préstamos que no se lo otorgarían en ningún momento a Alex y Medina y se lo dieron. Es bonito. Oye, Meto, ahora, lo que no se comprueba cuando Sammy Sosa, que tiene respaldo de dónde viene el origen de su dinero, uh -huh. su riqueza, también el origen de su crédito y, y no se debe de no se debe de mencionar porque se asegura que Alexi tomó parte de ese dinero no, Francis, para... la Miren. cuestión no es mencionarlo la cuestión es que si él tuvo algún alguna participación en o sea, un hecho ilícito debe ser no imputado y debe a, ser juzgado no, no coloque que sea tan descabellado y falto de razón el hecho de que se mencione porque lamentablemente lamentablemente allí es que está una de las cuestiones que todavía sí. los estudiosos del derecho están buscando desentrañar para poder dice. imputar lo que Mira. se llama verdaderamente... ¿Te escuchado de un que dice, está así, está Oye, etana bueno, sí, oye, etana. hay una cosa, el, la presentación de... Bueno, un proceso penal, incluyendo la presentación de una acusación, es una guerra, es una guerra. guerra de guerrilla? Es una guerra. Bueno... La guerra de guerrilla no, porque la guerrilla tiene una característica bueno, muy, tú muy ves que Un abogado para defender a su cliente no, le, le no, Pero acuérdate Público. que la, la, la, la guerra de guerrilla es una guerra de sorpresa, es una guerra de grupúsculo. No, no, es una guerra. Son dos ejércitos enfrentados en un tribunal. Y cada uno de esos ejércitos, y el Ministerio Público por supuesto, lo debe tener una estrategia. Y dentro de esa estrategia yo lo veo válido el hecho de que el Ministerio Público haga, haga realice ciertas cosas, ciertas acciones. Claro que sí. ¿Por qué? Porque del otro lado no son, no son santos los que hay. Los abogados que están del otro lado saben que no están defendiendo inocentes. Exactamente. Entonces, ante esa situación, eh, ahí, hay, ahí, hay, ahí se da lo que dice en la guerra, eh, todo se vale. P por supuesto, sperate. pero espérate, tú no puedes, tú no, no puedes acusar formalmente a una gente si tú no tienes las pruebas. Pero yo sí puedo decir, el Ministerio Público no tiene la prueba de, pero se la investigación, caso, la investigación determinó que, por ejemplo. Se puede dar caso, Amado, que todo se puede, que el Ministerio Público haga como una especie de, le pique el amor propio a alguien que en principio lo investigó y no dio. Y que cuando lo menciones tenga que ir. No, lo que pasa es que yo... Claro, ¿por qué? Porque tú estás poniendo gente a la defensiva en la cosa. O sea, ¿cuál a es la mejor, la mejor manera de pelear? Ya ¿Es atacar? Entendí. Sí, sí, sí. La mejor manera de pelear sí. es atacar. O sea, yo no, yo, no creo, yo no creo que sea malo, no creo que sea pecaminoso, porque yo te voy a decir una cosa. En la vida, igual que el derecho y todo lo que se hace, no es en blanco y negro. No es en blanco y negro, es amalgámica, es de colores, tiene muchos matices. Y dentro de esos matices está, por ejemplo, dentro de la acusación deben haber matices obligatoriamente. Porque yo te voy a decir una cosa, el imputado llegó al lugar del hecho en un vehículo no, no manejado por él. Pero yo no tengo la prueba de quién era que lo manejaba. Pero sí sospecho de que ese que lo manejaba era quien le sirve de chofer todo el tiempo, que durante 15 años le ha estado sirviendo de chofer, fulano de tal, pero no tengo cómo probarlo. Sencillamente yo no le estoy acusando, yo simplemente estoy haciendo una, una mención para poder dejar establecida una, una, eh, eh, una historia, una historia fáctica completa donde no haya fisura. Lo que pasa que tú lo estás viendo a través del tamiz del joven abogado que mira sobre la base de la ley, de la constitución, de esa poesía que uno tiene cuando sale de, las, de los claustros universitarios. Pero los rebencazos que comenzaron a darte y que te seguirán dando dentro de 10 años, nos vamos a juntar a ver si tú piensas igual. A ti, Yerian. Entonces tenemos que llevar el sistema a lo no. que dice la ley. Porque no, no, no, no, no, es un Estado de Derecho. No, hay hombre. que ligarlo con piedra, yo siempre digo. Exactamente. Ah, pero anda el Reburújalo con piedra. Yo eso ya. lo puedo entender, oye, espérate, pero no espérate. podemos seguir. A él le dieron un dieron caso los otros días. Están instrucciones. Oye, le dieron un no, rebe los otros, ya, ya está los otros ya, días. Yo ¿Qué los de a que, de a que, que <ríe> decía, que <ríe> nada <no> decía. pero qué se Pero yo esperaba ese rebe <ríe> en casa <ríe> Y yo con ¿Tú no <gozando>, estabas estaba claro de rebe porque a mí me han dado muy claro. duro, mi Ay, sí. Tú a no se me... quedas ahí, pero Óyeme, A mí me han dado muy duro. Tú te quedas ahí sí, mismo. Me voy barriendo la, la, Oye, la sala de Vaya, con... lo sé por eso. ¿Y quién, fue, ¿Y quién fue que me chocó? Ahora, miren, eh, antes, de, antes de, que me, de que vayamos a otra cosa, démen un minutito para sí. decir esto. Una de las cosas que me molesta, realmente estoy molesto desde ayer por esto es que los diputados, los políticos creen que ellos están por encima del, de, de la ley, que, están por enci que la ley no los alcanza. ¿Cómo es posible que un diputado diga, si tocan a Danilo, el mundo se acabó? Un sinvergüenza. Señores, es, señores Danilo ¿Eh? es un ciudadano dominicano que le pusieron los, los, nosotros, los dominicanos, yo voté por él, ¿eh? yo voté por él a dos veces, no, no, yo no tengo por qué decir que no. Y Danilo dijo. me engañó la primera vez. No, no, pero está ya bien. Ya para el 15 habíamos renunciado de la alianza del PLD y con todo del gobierno. Sí, pero lo tuyo es por política, lo mío bueno, fue por convicción, porque yo era, era un hombre era de miembro. partido. Yo, yo, era, yo era, yo era, yo, yo fui durante todo este tiempo un voto duro del PLD. Porque yo estoy desde el 77 en esa organización. O estaba. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente. Nadie está por encima de la ley A él le dimos el honor más grande Que puede tener un dominicano que dirigir La República Dominicana Y no fue cónsono al final de su mandato Porque hay que decirlo, no fue cónsono con ese mandato que se le dio entonces, óyeme ¿pero tú te imaginas un grupo de legisladores amados que por ejemplo la bancada del PRM porque que sometan creen? a Luis Abinader digan que se ¿qué que es van lo a refiar, que se cree de los no diputados? no fue la bancada, Dios. la información está sesgada no fue la bancada, fue un diputado, un diputado que dijo diputado, eso la bancada se retiró por los préstamos por que le... iban a aprobar y por pero, el tema y por el del tema Código de la Penal pero, pero ok, bien no, no, es, no pero podemos, oye ¿tú quieres decir que no tenía nada que ver con lo mismo? no, la cuestión es ayer ¿qué se aprobó ayer? búscalo le, vayan a La pregunta, lo que yo digo es lo siguiente, señores, los políticos, lo, lo, los políticos están elegidos para servir, no para ellos servirse. Claro. Esto es totalmente lo contrario como piensa el político. Por eso, por eso yo digo. Por eso yo digo que. Mire, en, en, en, en, en Perú. El Perú, el, el Perú es el sombrerú es de Perú, ¿verdad? El sombrerú, Pedro Castillo El que no le cae bien a ustedes No, a mí no me cae bien, porque mira, no me gusta la nomenclatura, la nomenclatura es, del poder es otra mira, Pero bueno, otra, pero oye Lo mismo me pasaba con Mojito, cuando él estaba como funcionario, Cuando él estaba como funcionario, a él eh, lo, lo están ahora involucrando en una investigación donde hay aparentemente un acto de corrupción ¿Qué dijo él siendo el presidente? Yo le abro la puerta al Ministerio Público que investigue lo que quiera, yo estoy dispuesto a ir y a declarar todo lo que el Ministerio Público quiera porque yo no tengo nada que ver con lo que dice el Ministerio Público que sí. Oiga, él, y es el presidente de la República se creen omnipotentes, en este país. Y aquí se creen omnipotentes. En este país ni pensarlo que alguien que un fiscal pueda citar a, a, al, al presidente no, Luis Abinader. Le no, quiero mostrarle esto para que la gente vea. Dios esto. mío, ¿por miren ver, esto, enfócame aquí Pedro. Miren esto del Caribe, por cierto. Cámara no, no, diputado. La de, no la imagen del de, No, no, vamos a leer. Porque... <risa> Miren, dice aquí: Cámara de Diputados, prueba de urgencia. Cuando fue eso? Fue ayer. 284 mil millones para sustentar el presupuesto. Del 2022. No, no sí. será un, un, una, una reforma del, del, presupuesto. del presupuesto. Pero no, tú no estás leyendo. Vamos a leerlo de nuevo. Pre ¿sí? el, léelo, léelo, que no te, te El Caribe. Búsquelo. Cámara de Diputados aprueba de urgencia bonos. ¿Qué es un bono? Ah, Son préstamos. No, pero. ¿eh? Espérate, Por 284 mil largo, millones largo, para sustentar. Es una forma el de que el Estado consiga capitalizarse sí. en base bien. a un crédito pero, internacional. Qué? Pero, pero, pero, pero, creado, qué? pero hay que ¿aun pagarlo. ¿aun hay que pagarlo. ¿no? A largo plazo, pero pues ejemplo. Hay que